Estaba aquí calentando el terreno ¿Han hecho todo con un Sí, puede ser Es muy el pie. ¿Has hecho todo con un Sí, puede ser Es muy pie. Puede ser A ver, lo doy porque creo que he escuchado un ruido de allí no, no. Yo cuando he hablado ¿Tú no has escuchado nada? Oh, no Escucho lo que... mismo escucho lo mismo de siempre. No son sé. como mm, pasos, pero no son pasos, es como... No, cuando un... has dicho, eh, suena como un reloj. Antes, es lo mismo. Yo escucho como esto. No, no esto, el, esto. El, el, la gravilla. La gravilla moviéndose de ahí arriba. Siempre lo mismo, pero es que a veces, como cuando estamos aquí todos, que se escucha pero no tan así, pero. Esto. Eh. Allá arriba. Allí, y allí tengo, tengo arriba. un vídeo que salen dos aquí y a la vez se levantan. Porque escuchaba que venía algo. Por eso siempre tengo que tener a alguien allá arriba. No es lo mismo que haya muchas personas a que estés tú solo. Esto es más para que si hay algo, aunque sea lo más mínimo, que tú lo puedas sentir. Dejarte sola es privarte de, de, de, de visión. Solo vas a ver la cámara. Sí, porque yo llego a un momento que me con los pum. luz. Bueno, yo así, ¿no? Yo es que ya escucho muchas cosas, pero no si ya, ya. Sí, lo que escucho es real o no. Sí, eso también la mente se <risa> me tengo... lo pega. Claro, hoy es ruido. Pues no sé, puede. Cuando le he hecho oh, no, la, la primera pregunta que le he hecho, si se puede acercar o algo así o darle algún golpe o algo, me ha parecido escuchar como un no. Puede ser. A lo mejor uno lo escucho y tú sí. Eso también, depende de la vibración de cada uno. Yo, por pero ejemplo, yo le, estoy a, loco, a mí me ¿no? de la cabeza, Entonces, como que para mí como estoy medio, medio bloqueado. Y luego ya no he escuchado nada más. Yo sigo escuchando ellos. Yo he escuchado como un No, no porque no sé qué hacer. Eso, eso se puede ver, por ejemplo, sea, si lo saco, como ya tengo marcado, cuando me lo estás diciendo ahora, no, lo tendré marcado en la cámara y lo miraré. Intentaré, intentaré, como hoy no voy a dormir, intentaré que todo lo que hemos grabado hoy editarlo para mandártelo a ti. Ay, ay, ay, ay. No se sé va a decir, no vuelvo. O mira, ¿cuándo volvemos. Yo creo que eso es lo segundo, ¿no? Sí, ¿no? A ver si tenemos suerte de suena algo la radio. Es complicado, pero... Aquí vino un grupo de Córdoba. Se en la radio arriba y escucharon un grito y, se, y salimos por patas porque no querían estar. Y yo, pero si ahora pasa, no me ¿Y, y... La gente de plan aquí, como... Y yo, pero si ahora pasa, no me ¿Y, y... La gente de plan aquí, Tú sabes si son buena gente o no. Todo lo o sea, que está que aquí, tú, menos tú, el, el vigilante, el, el vigilante lo que pasa es que es un poco terco. En plan terco es en plan, como que está para ver lo que haces, pero cuando te pasas un poquito, a lo mejor te entra las ganas de oh, esto de. Mm. Me cuesta respirar. O tal, es como que te está avisando. Te está avisando, hasta cierto límite te está avisando que puede aguantar ciertas cosas pero que no pueda aguantarlos a ellos, porque es como que él hace como de mediador. Es como que les deja pasar o no. Pero el vigilante también tiene connotaciones negativas con el de la salida. Un día grabaremos la salida, que es lo mismo que la entrada, pero cuando estamos arriba, siempre suena algo abajo. Ahí es donde mirar la piedra. No se va a olvidar la vida. Y mira, ya está empezando la electricidad estática. Ya está haciendo efecto. No se crea eso. No, yo prefiero no saberlo. <risa> Pero bien, como la radio, puedes beber, porque como la radio va a tapar todos los sonidos que hagamos nosotros, puedes beber ahora y menos fumar, porque se ve mucho. No, no, no. Vamos a intentar que hable un poco. Algunos de ellos, ya que estoy sintiendo un poco de escalofrío, vamos a ver. <risa> Buenas noches. ¿Alguno de vosotros se quiere acercar a este sonido y hablarnos? Necesito que uno de vosotros venga, el que más fuerza tenga, por favor. Debemos comunicarnos con alguno de vosotros. ¿Podéis daros alguna señal acercándonos aquí y usar la energía de este aparato? ¿Podéis decirme el nombre de la chica que está acompañándome hoy? Donde está? Donde está? está? hoy? ¿No querés acercar? lo lo impide?